...cada rato se ve mucho traco aquí... Y de día, día. ...y de día, de día, soy a mediodía... ...bueno, la, muchacha, la, que, la mía me la atracaron... ...a las a la ocho en punto de la mañana... ...y ahí estamos ahí, aquí se le tiraron... Ay, ...ahí, mi, me ahí me a la, la, en en la, como la mañana, la ocho, como a las ocho también... ...al hijo mío lo atracaron... ...y le pusieron una pistola ahí... ...le dijeron dame el celular... ...y ella se lo entregó... ...porque la vida de vale más que un celular... ...y a mí como a las ocho... ...me atracaron frente a mi casa... ...para quitarme el celular... ...cuando yo llamé vecino... De una vez ellos se embalaron y es verdad para acá hay muchos atracos a cualquier hora, muchos delincuentes y de todo. Y como te digo, es bueno que manden policía para que patrulle para acá porque muchos delincuentes y muchos atracadores hay. Y vienen de otro barrio y los de aquí mismo de barrio también.